No yeah. vuelvas La humedad Por más que la quemo no la puedo Fumar ya tuya, La humedad Por más que la quemo no la puedo la galla culia, tú la cosechaste demasiado temprano Hermano, tienes que cachar Que la galla la tenéis que dejar A curar Y si no, no la voy a poder fumar No se va a quemar, lo voy a intentar Y lo único que va a salir es ceniza Ya, yeah. no la voy a poder fumar Y yo lo que ahora quiero fumar Y tú la cagaste recién Hermano, no es por achacar no la voy a poder fumar, y yo lo que ahora quiero fumar, y tú la cagaste recién, hermano, no es por achacar. Ese dinero no quiso venderse, quiso hacer el rey. Esta no está tratada de manera correcta, wey. Tú lo sabes de dónde viene esta gaña. Vamos a ir a cobrarle esta nuestra palabra. Pueden tener esta calla húmeda que no va a vencer Esta fiesta se va a acabar, nos va a detonar No va a funcionar si la calla está húmeda El camino de ya aquí se va a retirar Calla culia, está húmeda Por más que la quemo no la puedo fumar Calla culia, está húmeda Por más que la quemo la puedo Tú aprendas tus plantas, secar y curar No hay llegar y cortar, no hay llegar y fumar Hay un proceso divino que hay que respetar Esa es la enseñanza que te trae esta canción Para que fumes tu ganja en Babilón Dale, autocultivo, resistencia, rastafari Camino ya 2018 Dualidad